Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención, todos preparados para la operación Apagón. Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. Como veis, estamos continuando más o menos donde nos lo dejó la última vez nuestro compañero Serjor eh, con Shadow of Tonrider, que es el último lanzamiento quizás más eh, reseñable que ha hecho la, la gente de, de Feral Interactive, bueno, eh, el más reseñable si no tenemos en cuenta, pues Life is, If, is Strange 2, ¿no? Y bueno, pues era un título tremendamente esperado por toda la comunidad Linuxera. Eh, sus anteriores partes como Tomb Raider de 2013, como el Rise of Tomb Raider que salió hace, creo que más o menos hace un par de años, tuvieron gran acogida dentro de nuestra comunidad. Y pues eh, digamos que esta tercera parte era algo que llevamos esperando ya quizás demasiado. Pues nada, vamos a jugar un poquitín para que veáis eh, pues, las características eh, que tiene este título, que bueno, como veis, pues es bastante continuista, aunque eh, por lo que hemos eh, leído por ahí, yo aún acabo de empezar a jugarlo hace nada, pues tiene algunas eh, nuevas características eh, que son bastante interesantes. Bueno, pues vamos a jugar un rato y vamos a ver qué encontramos por aquí vamos debería a mirar en esas a explorar un poquito a ver qué es lo que hay ¿vale? este juego tiene bueno, como, como este y todos los Tomb Raiders que, que hay pues bastante bastante importancia lo que es la, la exploración debería mirar en esas ruinas a mí Además me gusta encontrar todo lo que haya que encontrar para completar, pues, lo máximo posible eh, lo que son los objetivos del juego. Como veis, el, el nivel de acabado gráfico eh, me gustaría enseñároslo. Lo tengo en nivel medio, ¿vale? quizás pues para que haya un poquito más de velocidad a nivel de frames por segundo ahora mismo al estar grabando con obs pues baja un poquitín pero bueno pues si lo pusiera en alto pues me bajaría como unos 10 15 frames por segundo de lo que de lo que estáis viendo vale creo que bueno teniendo en cuenta lo que lo que se pierde al grabar y, y bueno pues la calidad que también tiene el vídeo pues no vale mucho la pena Aumentar mucho más. Aparte, yo creo que ya sé bastante... bastante bien. Conozco esta figura. es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh, y esta es Jack Chell. La Qué casualidad, Aileen. Luna, nueva. Hay luna, luna Hay llena una también. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Bueno, pues creo que toca nadar. Tengo que llegar abajo. Vamos a... a... ...hacernos con el contenido de esta caja. Que bueno, como veis, pues nos da diferentes... Eh, ...digamos, recursos que nos van a permitir... Eh, ...pues eh, construir armas, mejorarlas, eh, munición... Y por supuesto también experiencia. Vale, debería funcionar. Anda, mira tú. Juraría que esto antes no se podía hacer. Interesante. Lo del rapper. Vale. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Pues no, es hacia abajo. Vamos a soltar el rapper. No, no, no te caigas. Es increíble como las manos aprenden a utilizar el, el juego de anteriores ocasiones. Ya, ya sé exactamente qué, pulsones, qué, qué botones hay que pulsar. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. La mierda, debo darme prisa. Han comido. Ya veo, ya. Te van a matar. La estatua mira hacia esa cueva. Está bien esto de es rápido. La verdad es que debe ser de lo poco que le quedaba por hacer a Lara ya. ¿eh? Pero bueno, muy interesante ese señor, una buena adición. aquí fuera. Bueno, pues nada, aquí tenemos las cosillas que vamos encontrando los boletus que supongo que servirán para hacer pócimas parece que esta cueva suele estar bajo el agua Aquí ya parece que tenemos de... ...de serie lo que es la cuerda. En anteriores títulos pues... Uy, esto parece una trampa como un mundo lo que hay aquí. Os decía que bueno, lo de la cuerda antes había que conseguirlo. Ahora parece que ya viene... Incluido, ay, qué divertido, súper agradable ¿Qué es este sitio. El tarro de cerámica precolombino parece mostrar a dos dioses conversando. Apenas se distinguen los glifos que hay entre ellos. Huele ligeramente a moho. Bueno, muy interesante. Quizás... Uh... El movimiento a la hora de girarlo es demasiado brusco. Estoy moviendo eh, ahora mismo utilizando un Steam Controller y lo que es el, el trackpad este derecho, pues quizás va demasiado, demasiado rápido. Es un poco de difícil, difícil de controlar. Bueno, pues nada. Muy guay. Pues hemos conseguido nuestro primer punto de habilidad. Eh, ese punto nos permitirá eh, más adelante, cuando lleguemos a un campamento y podamos descansar, pues nos permitirá llegar... Ahí arriba hay algo que es... Ahí es el palo ese que está ahí. Bueno, pues nos permitirá eh, aumentar nuestras capacidades. Y ahora vamos a bucear un poquito... Podemos nadar más rápido, venga, oh, una morena. Como aguanta la tía, no tendrá ganas de. Oh, mal rollo, por Dios. La tensión en juego. <ríe> ya veis que me, que me ha dejado sin palabras. Me he quedado pillado ahí viendo qué es lo que iba a pasar. Fíjole, pero si no hay opción a otra cosa. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Debo encontrar el templo que busca Domínguez. La verdad es que. Está muy currado esto. Vale, tenemos que ir por ahí. Cuchillo reforzado. Vale. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Eso es una trampa. La veis ahí en el suelo. Qué bonito. Jonah, lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Bien. Vaya. Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Bueno, pues podíamos ir por ahí, pero vamos a ver qué es lo que hay primero por este lado. Clara, ¿cómo va todo? Bien, hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme. Vale, ahí tenemos el contrapeso que necesitábamos. es que, a ver cómo llegamos hasta ahí arriba ahora mismo a ver, supongo que a lo mejor por aquí se puede Aquí arriba. Muy bien. Y ahora... ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Hacia ese. Supongo que tendremos que seguir trepando. trepando. Uy, casi. Sube, salta, salta arriba. ¡Hala, hala! ¿Qué pasa? Vale, aquí tenemos la posibilidad. Ahí abajo, si os fijáis, hay una cosa brillando. Que de debe ser un, uno de los secretos estos. Y bueno, pues ya tenemos un caminito para, para seguir. Hasta llegar ahí arriba. Los dignos serán sacrificados en nombre de la diosa roja La de la luna menguante y la luna creciente La abuela de todo La que da y la que quita la vida Otra trampa Vamos andando despacito Y ahí está una vez más, bueno, supongo que tendremos que seguir por aquí. La campana está atascada. Pues ya tenemos aquí otro, otro puzzle más. Vamos a ver qué pasa si cortamos aquí la cuerda esta. Supongo que tendremos que lanzar una cuerda. Claro, cuál es la, la posición que tiene que quedar. Vamos a, a echar un ojillo primero. A ver qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, supongo que tendremos que... Ah, mira, aquí tenemos un carro. Un carro para empujar. Vale, ahora supongo que tendremos que girar la polea y luego pues engancharla, enganchar el carro. Vamos a ver. Al revés, al revés. Así creo que por ahí estaría bien la cosa ¿no? ahí estaría bien bueno, pues ahora rompemos la cuerda y lanzamos vamos a enganchar la cuerda aquí y vamos a traer el vagón hacia aquí atrás para luego soltarlo y que se vaya contra contra los escombros es una de las cosas que más me gusta de este juego este tipo de puzzles que no son muy complicados pero que bueno mejora mucho lo que es eh, la variedad del juego que no sea solo todo saltar y disparar es más variado de esta manera Bueno, pues ya tenemos un camino abierto, vamos a seguir trepando. Es por aquí. A ver. Ahí Lara, se nos va el tren. De vez en cuando echando un ojito. A ver si nos dejamos alguna cosa atrás. Y aquí probablemente tengamos que bajar con, con Rappel. No podemos seguir más. Tendremos que bajar. Y ahora nos soltamos con el Rappel. Hasta llegar... A nuestro objetivo. Jonah. Sí, aquí está. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice la caja de plata de Ische. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Dios de la bueno, para los mayas, Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción. Mm. Esta parece la constelación de Hydra. Pero las estrellas están descolocadas. Ischel libera la purificación No debe caer en manos de la trinidad Pensemos bien Mierda, Lara, guardias de la trinidad parece que toca correr Jonah, dirígete a una zona elevada oh no, la has cogido, ¿verdad? deprisa La bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Por lo que se ve podemos escondernos ahora. Todo correcto. Sí. Vale. ¿Cómo va esa bomba? Lara, la, la, la asesina. ¡Responde! ¿Has terminado con esa bomba? No es momento para juegos, apuntador. Bueno, nos pues tenemos que mover aquí arriba. A ver si sube. No recuerdo cuál era el botón de agacharos. No sé si se agachaba ya sola. Ayúdame a las luces. Sí, creo que sí. La operación Apagón ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Oh, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero las leo. Vienen inspectores preparados. Mierda. No pasa nada. Lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue. Se va a liar una buena. ¿Qué está pasando en la entrada? Ahora que. Echaré un vistazo. ¡Estamos ahora, de... Bueno, creo que ya hemos dem llamado demasiado la atención Vamos a echar un ojito por aquí A ver si tenemos alguna cosilla que llevarnos Todos los caminos convenientemente cerrados con camiones Por lo que veo ¡Está matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo! Está muerta. Bueno. bastante malo con las armas <ríe> y eres sin control me cuesta me cuesta un poquito Oh, no te pongas a cargar ahora. Vienen más. Eso es todo lo que Necesito munición. Creo que había aquí. Eh, no recuerdo cómo se cambiaba de arma. Ok, aquí es donde Espero que no haya más. Bueno, pues parece que hemos acabado con todo lo que teníamos que acabar. Teníamos aquí bastantes cosillas que hacer explotar, pero no las vi hasta ahora mismo. Vamos a cachar un poquito los, los cadáveres que hemos dejado por ahí a nuestro paso. Y a ver si encontramos de una maldita vez pues un sitio donde poder guardar la partida. Porque hasta ahora no hemos encontrado ningún campamento donde, donde poder hacerlo. Aquí arriba parece que hay algo. Parece que es munición. Una caja. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Unas notas. No sé qué será. Bueno tenemos otra caja siento aburriros tanto con con el tema este de la exploración pero es que no me gusta como os decía dejar nada dejar nada por, por ahí atrás vale, aquí tenemos una escalera por aquí ya pasamos antes vamos a ver qué es lo que hay aquí arriba a ver si encontramos alguna cosilla Aquí tenemos una lata de estas para lanzar la dejamos en el suelo que no nos sirve para nada más notas munición debemos tenerla a tope vamos a crear bombas con latas y con las cosillas que vayamos cogiendo por el camino. Por eso es tan importante coger todo cuanto podamos de por ahí. Y... Vamos a hacer explotar aquí. ...se acabó lo que se daba... ...bueno pues estamos aquí... ...de nuevo... ...parece que no era esto lo que teníamos que hacer... ...no teníamos que explotar esto... ...supongo que al hacer explotar esto... ...pues nos cargamos la entrada y no podemos continuar la aventura... Vamos a ver si podemos abrir la puerta Ahí está Nuestro bien siempre socorrido Piolet ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Alto! No le hagáis daño Ara Croft. Quería conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. en un lugar seguro ¿no la tienes? nunca imaginé que te la llevarías sin más con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. Tú habrías hecho lo mismo. Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Desde que nos consume. La que has liado, pollito. La que has liado. Ay, Lara Lara. Bueno, pues.. Supongo que ahora toca lidiar con una inundación bestial. esquivando poco a poco para evitar chocarnos con ¡Ala! Jesús como el piolet fuerte. Joder, sí que está duro. fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez tiene la daga. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo? como. No lo sé. ¿Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad? Ese tipo debemos... debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo, lo arreglaré, ¿vale? Lo prometo. ¡No, no, no! no, Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale. Pero antes, vamos a poner a salvo a esta gente, y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! ¡No si él se hace con la caja! ¡Tengo que irme solo yo! ¡Solo tú puedes qué? ¡No sabes si esto lo has causado tú, Lara! ¡No estás solamente tú! Esta gente nos necesita. ¡Y nos necesita ahora! Además, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos, Necesitamos más que peces, rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un enviado. La ciudad parda, ¿eh? <risa> Bueno, como veis, el nivel de las cinemáticas es muy alto. Es algo que no, no suele sorprender mucho viniendo de, de Square Enix, que es una compañía que cuida mucho este tipo de cosas. El nivel de acabado gráfico general es también bastante sobresaliente. Y, y bueno, no deja de ser un Tomb Raider, aunque como veis, pues tiene algunas dinámicas nuevas bastante, bastante interesantes. Como es el poder esconderse o hacer rappel. Y estamos en una nueva localización. Antes estábamos en México. Ahora viajamos a, a Perú, al río Amazonas. Y vamos a ver qué, qué es lo que nos encontramos. Supongo que esto es el, el principio que vemos cuando empezamos en el juego.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 Es lo que habíamos estado viendo al principio del juego, que visteis en el anterior vídeo, el vídeo que nos presentó Serhor, eh, al poco de salir el juego. Y bueno, por lo que veis, pues estamos colgados ahora mismo de un árbol. Eh, Lara se acaba de salvar de una buena, como suele ser habitual, y seguramente pues eh, estará hecha polvo como John McLean en la jungla de cristal. Algo también bastante típico de, de estos últimos títulos de, de la saga Tan Rider. Qué bueno. Estoy viendo un poquito de Tering ahora, con los movimientos bruscos de cámara. ¡Hala! al suelo bueno pues vamos a buscar a ver si encontramos alguna pista por aquí interesante y vamos a buscar el primer campamento para aprovechar ese punto que nos ha otorgado esta aventura. Podría ser útil. Podría... Podría ser útil. Tengo que ver cómo, cómo se hacen medicinas. Que de eso sí que ya no, no me acuerdo. Pero bueno, esto, esto, estos árboles nos vienen bien para hacer flechas. Ahí está, la madera dura. Nos permite hacer flechas. O si tengo acceso a las armas, veo que no. Me vendrá bien más tarde. ¡Jona! ¿Me oyes? Están. Tengo que encontrarlos Vale La montaña coronada de plata Estoy cerca Hay alguien allí Tengo que acercarme pues nada. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero lo que veo pues ir pegando saltos, trepando, hasta llegar. Hasta llegar allí. Agárrate. El nivel de detalle de la selva es bastante espectacular, como podéis observar. No sé si estáis viendo lo mismo que yo, pero... ¿Aulladores? Hola Fuego, debe de haber alguien cerca ¿Hola? Este es el registro de vuelo de nuestro avión. Miguel tomó notas sobre la previsión del tiempo a largo plazo. Cálido, abrasador y seco durante los tres días siguientes. Máximas de 30 grados, cielos principalmente despejados y escasas o nulas probabilidades de lluvia. Según sus otros registros, si la probabilidad de tormenta severa hubiera sido superior al 50%, Miguel se habría negado a volar pero no se pronosticaba tormenta y mucho menos severa. Bueno, pues nada. Al fin llegamos a nuestro no primer campamento sería tan fuerte. y vamos es a opinión. mejorar una de nuestras habilidades. Yona. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues nada, aquí tenemos todas las habilidades a las que podemos acceder. Como veis son bastantes por ahora. Y tres puntos disponibles tenemos. Cada una pues tiene... Estas, por ejemplo, están bloqueadas. Negocia mejores precios con comerciantes. Te permite comprar carteras de munición y recursos. Aumenta la probabilidad de anima encontrar animales raros. Aumenta la posibilidad de recuperar flechas y sacar a enemigos y animales. Usa el instinto de supervivencia para localizar el corazón de un animal grande. Consigue esa habilidad de extraer toxina animal, veneno de arañas y escarabajos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Realiza una baja sigilosa sin alertar a los enemigos cercanos. Contiene la respiración durante más tiempo. Los atuendos ancestrales requieren menos recursos para restaurar. Aumenta la velocidad de nado. Saque automáticamente a los enemigos que mates con una baja sigilosa. Fabrica, flecha, señuelo. Bueno, aquí estoy viendo que hay una cantidad pasmosa de habilidades. Eh, esto hay que echarle un ojo con mucho más detenimiento del, del tiempo que tengo ahora. Pero bueno, podemos coger esto, por ejemplo. Activa habilidades adecentes para desbloquear esta. Supongo que tengo que de... primero activar estas de aquí. Y las que tengo aquí me activarán las siguientes. Aumenta el tiempo de puntería estable de dispares cargados. Pues mira, esta por ejemplo. Exacto, ahora mismo puedo acceder al siguiente nivel. Al apuntar a la cabeza de enemigos activa la asistencia de apuntado. Pues por ejemplo. Me gusta. Resistes brevemente el daño enemigo tras vendar tus heridas en combate. Recibes menos daño al caer. Impide que te escurras. Aquí por ejemplo pues vamos a coger baja silenciosa sin alertar a enemigos cercanos. Y bueno, pues ya hemos eh, adquirido todas las habilidades que podíamos adquirir. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que ya hemos jugado bastante rato y tampoco es cuestión de destriparos todo lo que es el, el juego. Simplemente es para que veáis eh, un poquito más eh, pues cómo, cómo funciona, qué características tiene. Y nada, pues obviamente es un Tomb Raider. Me encantan los Tomb Raiders. Eh, no va a haber ningún problema eh, por mi parte con este nuevo título, con Shadow of the Tomb Raider. Eh, a nivel gráfico veo que está bastante... bastante... Está mejor acabado, podríamos decirlo así, que Rise of the Tomb Raider y por supuesto que el Tomb Raider de 2013. Eh, lo que os decía, se ve que han mejorado algunas de las habilidades de Lara, eh, lo que vimos de esconderse, de utilizar el rappel, seguramente habrá más cosillas por ahí que aún no hayamos descubierto. Y la historia, pues, eh, por lo que he visto hasta ahora, parece muy muy interesante. Vamos a ver qué es lo que encontramos en, en un futuro. Y nada, simplemente pues eh, nos gustaría darlo, daros las gracias. O darle las gracias a la gente de Feral por haber portado este título, tan sobresalientemente como suelen hacer, y por supuesto, por facilitarnos la clave con la que estamos realizando estos vídeos y los artículos sobre sobre este videojuego y como siempre pues recordaros que somos jugando en linux.com que podéis visitarnos en nuestra página web si queréis estar al tanto de todo lo que son las la actualidad de lo que son los juegos en linux y en la descripción de este vídeo pues vais a encontrar un montón de enlaces como pues enlaces a nuestras salas de matrix nuestro grupo de telegram nuestros canales de twitch y de youtube nuestros foros nuestras cuentas de redes sociales en Twitter y Mastodon y bueno pues también un enlace por si queréis compraros este juego en la tienda de la Humble Store recordad que cada vez que compráis un juego en la Humble Store con nuestros enlaces pues nos estáis ayudando indirectamente con, con, una, con unos centimitos que nos llegan y que nos sirven para pagar el, nuestro hosting y, y nuestros dominios también tenéis otro enlace de Paypal por si queréis realizar Cualquier tipo de donación para que sigamos manteniendo viva pues esta comunidad de jugando en Linux.com. Y como siempre os digo, antes de despedir los vídeos, si os gusta el vídeo, por favor dadle a like. Si queréis eh, hacer cualquier tipo de comentario, pues ya, ya sabéis, eh, nosotros intentaremos respondernos lo antes posible. Y por supuesto, pues si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos a, a este canal eh, de jugando en Linux.com. Y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cada vez que lancemos un nuevo vídeo o realicemos algún, algún directo, ¿vale? Y sin más me despido, espero que os haya gustado este vídeo de Shadow of the Tomb Raider y como siempre os digo, ¡hasta la próxima chavales! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao!